Como les dijimos al comienzo, estamos muy contentos de continuar con esta charla, la segunda charla de 7 hábitos para la gente altamente efectiva. Este taller tiene un solo objetivo, desarrollar personas efectivas, que personas puedan ser resolutivas y creando hábitos, tal como lo menciona Stephen Covey, podamos todos acrecentar nuestro proceso hacia el éxito o hacerlo más viable. Porque la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida están detenidas o entran en un estado de stand-by gracias a que no creamos nuevos hábitos, no formamos nuevos paradigmas, no adoptamos nuevas maneras de pensar y eso nos hace muchas veces detenernos o quedarnos en el tiempo. Es la razón por la cual en esta noche vamos a tratar ahora dos de los siguientes hábitos que son sumamente importantes para poder desarrollar personas altamente efectivas. Y esos dos hábitos están estipulados dentro del programa de Stephen Covey en el proyecto de su libro Siete Hábitos para la Gente Altamente Efectiva. Y hoy queremos iniciar esta presentación compartiendo con ustedes nuestro, nuestro PowerPoint que hemos traído para cada uno de ustedes esta noche. Bienvenidos, como les hemos dicho, bienvenidos a todos los que están pues, con nosotros una vez más en este seminario, en este seminario-taller. Como ustedes saben, mi nombre es Boris Darmon, estamos en la Escuela de Liderazgo con un grupo de personas estudiando un poco más de cómo acrecentar nuestro, nuestra efectividad en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra vida diaria. Estamos hablando acerca del libro Siete hábitos para la gente altamente efectiva, escrito por el señor Stephen Covey, el padre del liderazgo, considerado uno de los sabios del liderazgo con su contribución al crecimiento de las personas, de los equipos, y por supuesto en el área empresarial y también familiar, siendo que él ha trabajado muchísimo en el campo familiar, cómo liderar la vida personal y familiar y social, comunitaria, con principios y valores. Él es muy conocido en el mundo gracias a su libro Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Y por supuesto, muchos de nosotros que hemos leído ese libro y esgrimido en sus páginas, el principio o los principios que él estipula allí, pues nos hemos dado cuenta que vale la pena, vale la pena leerlos, estudiarlos y por supuesto desglosar algunos puntos que son sumamente valiosos para nuestra vida diaria. El día de hoy vamos a trabajar los dos siguientes hábitos. El hábito número tres, ponga primero lo primero. Y el hábito número cuatro, piense en ganar, ganar. Lo que hizo Stephen Covey cuando estipuló este tipo de estos hábitos, él estipuló que tres de ellos, tres de los primeros hábitos que los seres humanos tienen que desarrollar, eh, tienen que ver con el desarrollo o la victoria privada, personal. En otras palabras, si tú quieres desarrollarte como líder en el campo social, fuera de ti, de manera pública, tú tienes que comenzar a trabajar primero con el terreno la semilla y la planta que debe germinar los frutos que te llevarán a poder trabajar en el campo eh, público, en el campo social, donde tú te vas a desarrollar. Es sumamente importante entender este concepto. Tú no puedes producir frutos si primero no te desarrollas desde la semilla o el terreno, la preparación del terreno como un... un con un contenido realmente solvente, que sea sostenido. Tú no podrías eh, plantar una semilla en, un, en, un tier, en una tierra árida, donde no hay posibilidades de tener agua, donde no hay posibilidades de tener sol, donde no tenemos las posibilidades de tener abono. No podrías eh, intentar que, querer que un, un, un fruto o una planta que ya comenzó a crecer, perdón, una semilla o una planta que ya comenzó a crecer, puedas plantarlo en un lugar donde no tenga las posibilidades de eh, eh, desarrollarse y, por supuesto, ser fructífera o efectiva. Entonces, él dice que nosotros nacemos en un estado de dependencia. Papá, mamá, eh, cuando nos engendraron, nosotros fuimos hechos en el vientre de la mamá y por nueve meses fuimos totalmente dependientes, 100% dependientes. La vida dependía de la madre. Una vez que nacemos, nos desglosamos un poco de la madre, pero seguimos siendo dependientes. Y tenemos que comenzar a pensar cómo resolver, como hablamos la semana pasada, nuestros problemas o nuestra situación individual. Para eso desarrollamos hábitos de proactividad. En segundo lugar, cuando ya comenzamos a tener uso de razón, comenzamos a pensar qué objetivo tengo yo para hoy, para este minuto, para esta hora, para este día, para este mes, para este año. Comenzamos a desarrollar ese concepto. Pues hemos comenzado a poner las bases de nuestra independencia. Es decir, para salir de nuestra dependencia e ir en camino a la independencia. Porque ese es el camino que todos buscamos. Alguna vez cuando, recuerdo que una vez mi mamá me dijo, tú ya te quieres casar, ya tienes 19 años y tú crees que ya te puedes casar. Y yo le dije, yo ya soy independiente, soy mayor de edad. Y ella me preguntó y me dijo, ¿con qué vas a sostener a tu familia? ¿Con qué vas a dar de comer a tu esposa, a tus hijos? ¿Con qué vas a pagar la luz? No tienes una profesión, no trabajas. Y aún así, cuando ella me hizo esas preguntas, comencé a desglosar un poco esas preguntas en la realidad y me di cuenta que muchas de las cosas que a mí me parecían que yo era independiente, no era realmente independiente, sino simplemente tenía cierto nivel de dependencia de mis padres, de mis amigos, de la escuela o de quien yo eh, tomaba o echaba mano para poder desarrollarme como persona. Entonces él dice, si tú quieres proyectarte al campo de la victoria pública, es decir, a la sociedad, al campo social, tú tienes que desarrollar tres primeros hábitos. Ser proactivo y empezar con eh, un, un objetivo en tu mente. Pero eso no es suficiente. Puedes tener, ser una persona proactiva, ya desarrollaste esa capacidad. Eh, ya tienes un objetivo en la mente. Pero la pregunta es, ¿es uno solo? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Son cinco? ¿Cuántos tienes? Muy bien. Si yo quiero cumplir un objetivo en mi mente, que la tengo en mi mente en la realidad, Primero tengo que aprender a desarrollar un tercer hábito. Y él dice a poder priorizar o darle el lugar adecuado a cada cosa en un orden taxológico. O sea, una, hacer una taxonomía del tiempo. ¿Qué es importante? ¿Qué es menos importante? ¿Qué cosas en ese tiempo importante debo poner para poder darle desarrollo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Por eso priorizar... Resumiendo un poco nuestro tema de esta noche al comienzo, como introducción, priorizar y compartir el éxito es característica de un liderazgo sostenible. Quiere decir que nosotros no podríamos compartir el éxito en el campo social, en el campo empresarial, en el desarrollo de nuestra profesión, si primero no hemos aprendido a ser proactivos, a tener un objetivo en la mente y sobre todo a darle el lugar primero a aquello que es primero. Por eso, esta noche me gustaría discurrir en la primera parte de nuestro tema acerca de este hábito. Primero lo primero, en realidad es una guía revolucionaria para administrar el tiempo aprendiendo a equilibrar la propia vida. Cuando tú eras niño, seguramente tus papás te dijeron, ponte los zapatos y las medias. Y como tú no tenías mucha idea, le preguntas mamá, papá, ¿cómo hago para ponerme las medias y los zapatos? Entonces el papá te dijo Ponte las medias primero Y luego te pones los zapatos Y eso es lo que han hecho ellos con nosotros Nos han enseñado a hacer Primero lo primero y luego lo que viene Dice un dicho ojo, Jocosamente Que al único que se le permite ponerse los calzoncillos Encima de los pantalones Es a Superman Así llamaron la atención de los niños Cuando Superman salió El superhéroe cuando salió a la pantalla pero nosotros tenemos que aprender a ser revolucionaria nuestra vida determinando qué es lo primero y esto nos permitirá poder alcanzar el objetivo que tenemos, que es administrar bien nuestro tiempo de tal modo que no se pierda. Quiero decirles que este hábito es uno de los hábitos más importantes en el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un tema que es el único en la existencia humana que solo pasa por nosotros en un instante. Y ese es el tiempo. Nada que tú dejes de hacer en el instante en que te das cuenta que tenías que hacer algo, volverá a darte la oportunidad una vez más. Aprovechemos el tiempo, porque el tiempo pasa por nosotros una sola vez. Si tú no aprovechaste el segundo en el cual te diste cuenta que tenías que hacer algo primero y no lo hiciste, nunca más tendrás la oportunidad de poder hacerlo de nuevo. Lo vas a hacer de nuevo, pero en otro tiempo. No en el tiempo en el cual tú te diste cuenta que era lo que tenías que hacer. Por eso dice él que es una guía revolucionaria. Por eso decía él que es una guía que te permite aprovechar al máximo aquello que es más importante que las otras cosas. En lugar de centrarte en el tiempo y las cosas, primero lo primero destaca las relaciones y los resultados. Muy bien, tengo el tiempo, yo ya estoy en él, ya no tengo que preocuparme. Pero la pregunta es, ¿qué pongo primero en este tiempo? ¿Qué pongo primero en este espacio de oportunidad? En lugar de la eficacia, este nuevo enfoque destaca la efectividad y presenta un método centrado en principios que transforma la calidad de todo lo que hacemos. ¿Por qué calidad, no cantidad? Al demostrarnos que ello implica la necesidad de vivir, de amar, de aprender y dejar un legado. Si tú aprendes a priorizar, a acomodar las cosas de manera ordenada, conforme tu eh, conciencia, tu intuición, tu orientación mental, según tus objetivos, según lo que tú has creado como, como tu manera de resolver las cosas, entonces debes aprender a darle primero aquellas cosas que tienen el lugar primero. Y él menciona algunas de estas. No sé si alguna vez has tenido algún inconveniente con tu pareja, con tu esposa, con tu hija, con tu hijo, con un amigo, con un compañero de trabajo. Con quien tuviste algunos problemas y quizás dijiste, ah, eso no importa, lo arreglo después. Cuando muchas veces debiste, en ese momento de necesidad para resolver una situación, debiste tomar el tiempo adecuado. Porque mira, en el tema de las relaciones, relacionados con el amor, el aprender, el dejar una enseñanza a los demás, especialmente con nuestra prole, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra pareja, esposo o esposa, esos, esas cosas son sumamente valiosas, que nada, no las podemos dejar de lado. Una cosa muy importante es que tú sepas qué es primero en tu vida. Taxonomía significa organizar de manera eh, clasificada qué es lo que debo y lo que no debo hacer ahora, en este instante. Por eso es importante, dice él, si tú tienes la capacidad de poder resolver cosas, de tomar iniciativas, si tienes la capacidad de poder tener un objetivo en tu mente, aprende a priorizar, a organizar las cosas de tal modo que en el tiempo que tienes, tú puedas hacer las cosas que son realmente importantes para poder lograr el objetivo que tienes en tu vida. Este tercer hábito, poner primero lo primero, consiste en ser coherentes con los fines, los objetivos que tenemos, y hacer efectivamente las cosas, vivir, trabajar de manera priorizada. Cuando te levantas en la mañana, aparte de despertar, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? ¿A qué cosas, a qué cosas de tu vida, de tu diario existir, le tienes que dar la prioridad? Yo no te voy a decir que le des prioridad a tu hija, de repente no tienes. No te voy a decir que des la prioridad a tu negocio, de repente no tienes un negocio. No te voy a decir que a tu jefe, porque de repente no tienes un jefe. Yo te voy a decir que tú analices primero lo que es valioso para ti. Yo le voy a pedir en esta noche, no aquí en el Zoom, sino en su WhatsApp, porque ustedes tienen un WhatsApp, donde estamos todos los que están recibiendo el taller, y si todavía no tienes el taller o no estás en la lista de las personas que hoy día es el último día para que pertenezcan al grupo del taller, del taller sobre la conferencia que estamos dando sobre los siete hábitos, mándame un mensaje de las tres cosas más importantes para ti. Ponlo en ese orden. Primero, segundo y tercero. Vamos a hacerlo en este instante. Por favor, escribe en el WhatsApp del grupo Siete Hábitos, si es que estás. Y si no estás, no importa. En el WhatsApp de este servidor, 994-886-746, escribe las tres cosas más importantes en tu vida. Primero, lo primero. ¿Lo estás haciendo? Hazlo, por favor. ¿Listos? Yo voy a revisar el WhatsApp y quiero ver a aquellos que están enviando, porque a través de ese mensaje, tú me vas a decir esta noche, Estoy presente, doctor Boris. estoy presente. Ya, aquí, muy bien, están escribiendo varias personas. Varios están puestos presentes. Felicitaciones por aquellos que ya saben la dinámica. Muy bien, Dios, yo y mi familia. Muy bien, vamos bien, vamos. Eh, la siguiente persona, escriba las tres cosas más importantes. Vamos a tomar el ejemplo de una de las personajes que ha escrito aquí. Dice Dios, muy bien. Quiere decir que si tu prioridad es Dios, en la mañana cuando despiertes, durante el día, en cada actividad que tú hagas, deberás ponerlo primero, primero. Y si para ti es Dios, pues entonces comienza con Él. ¿Cómo lo haces? Orando, cantando, pensando, hablando con Él. No sé, la manera como tú quieras. Yo no voy a establecer la metodología que tú quieras o que tú tienes que hacer. Tú tienes que establecerla de la manera como tú creas que puede funcionar para ti. Porque lo que funciona para Luis puede no funcionar para Blanca. Lo que funciona para Blanca puede no funcionar para Josefa. Por eso es sumamente importante que tú determines en esa escala de priorización quién va a tomar el primer lugar, el segundo lugar en tu vida personal. Asimismo. Cuando tú vayas a hacer las cosas, por ejemplo, quieres comenzar un negocio y tú tienes como prioridad Dios, entonces le dirás a Él y consultarás con Él lo que vas a hacer. Si dentro de esa priorización, antes de tu negocio, está tu familia, deberás consultar con tu familia cuál es el tiempo que vas a desarrollar en ese negocio y cómo ellos tendrán que comprender. Que tú estás entrando en un proyecto en el cual va a ocupar tu tiempo, va a ocupar tu espacio, tu conversación va a cambiar, el dinero que tenías guardado vas a invertir. O sea, tú tienes que darle la prioridad a aquello que elegiste como primero para poder comenzar lo que tú tengas que comenzar. Me gusta porque la mayoría de nosotros es Dios el primero que gobierna nuestras vidas o que tiene la prioridad de nuestras vidas. Y una cosa muy importante que ustedes están mencionando en el chat, es que si ponen a Dios como prioridad, ¿sabes tú que Dios puede ser la prioridad en todo lo que tú hagas? En todo. Si quieres respirar, si quieres comer, si quieres viajar, si quieres estar en casa, si quieres dormir, si quieres descansar, si quieres hacer ejercicios, si quieres comenzar un negocio, si vas a comprar algo, si vas a vender algo, si Dios es lo primero en tu vida... Cada cosa que tú hagas tendrá la aprobación de él, o por lo menos le encargarás a él para que él sea la guía en, la, en las cosas que tú te involucras. Eso es sumamente importante. Stephen Covey hizo una determinó los cuadrantes a los cuales nosotros muchas veces le dedicamos en este tercer hábito nuestro tiempo. Y quiero que tú tomes mucha atención porque te lo voy a preguntar en algún momento, no hoy día, sino en la próxima charla. Porque vamos a comenzar a hacer una pequeña, un pequeño examen. No es un examen así como que vas a quedar desaprobado, pero por lo menos tener una idea. de paso este vídeo, sí lo vamos a tener grabado porque el otro no hemos podido terminarlo. Hemos tenido un pequeño problema y no puedo terminar la primera parte. Pero la, esta, este segundo seminario, la segunda charla, la vamos a poner esta noche en el... En el eh, boris darme un Canal en YouTube y lo vas, lo vas a poder revisar. Pero él dice que hay cuatro puntos importantes que tenemos que considerar en los cuatro cuadrantes del tiempo. Hay cosas que son importantes y otras que no son importantes. Hay cosas que son urgentes y otras cosas que no son urgentes. Yo quiero que ahora, al analizar del 1 al 4, tú comiences a pensar y a escribir, si es posible, ¿En qué gastas más tu tiempo? ¿En qué cuadrante? ¿En el 1, en el 2, en el 3, y en el 4. No tengas miedo de darte cuenta en qué cuadrante tú estás. Lo que voy a hacer al terminar es recomendarte lo que Stephen Covey dice. ¿Dónde, si nosotros elegimos crear el hábito primero, lo primero? ¿Dónde debe estar nuestra actividad primordial? Muy bien, vamos por el cuadrante número uno donde se une lo urgente con lo importante. En este cuadrante, generalmente el tiempo gastado está en proyectos de crisis. Dejar las cosas a la a última hora, simulacros, incendios eh, o situaciones de, de estrés están dentro de este cuadrante. ¿Cuántas cosas de las que tú haces ahora están en este cuadrante? Esperas a última hora. Cuando vas a pagar el bill de la luz, esperas que llegue el último día. Cuando vas a pagar la tarjeta de crédito, esperas el último día. Cuando necesitas dinero, lo haces cuando ya no tienes nada en el bolsillo. Este, cuando vas a hablar con tu esposa, es cuando ella está la puerta abierta con su maleta yéndose de la casa. ¿Cómo, ¿Cómo arreglas este tiempo, este problema? Generalmente estás entre lo importante y urgente. Ponlo, ponle cuidado. En el cuadrante número dos encontramos el tiempo que está relacionado con lo urgente, o no lo urgente, pero sí lo importante. Es no urgente, pero sí importante. En este cuadrante está el cuadrante previsor. Es el tiempo ocupado en establecer relaciones, visualizar el futuro, desarrollar algunos temas personales como conocimiento, Mejorar nuestro cuerpo, mantener un, un cuerpo físico adecuado. Este cuadrante es un cuadrante sumamente importante, reconocido por él como el cuadrante de la felicidad. Yo no sé, si tú quieres hacer un negocio y no te relacionas con nadie, tú no vas a tener un negocio en el futuro exitoso. Es importante visualizar el futuro, pero en base a las relaciones que estableces. De repente, en tu actividad... No tienes amigos. Y los amigos que tienes realmente no son tus amigos. O con los que te relaciones no tiene nada que ver con lo que tú vas a necesitar en el futuro. Es importante el cuadrante número dos. Lo vamos a mencionar después otra vez. Y el cuadrante número tres está lo urgente y lo no importante. Podríamos que decir que es el peor. ¿Por qué? Porque en este cuadrante el tiempo gastado está en interrupciones. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, yo no soy un ejemplo para ustedes, pero les voy a decir algo que yo he comenzado a descubrir, que era mi gran problema. Yo contestaba todas las llamadas telefónicas que me llegaban a mi celular. Todas, sin excepción. Y viví una vida desgraciada. Esa es la pura verdad. Llamaban, fulano, mengano, bancos, este, qué sé yo. Cualquier, cualquier ser humano que tiene mi número o que por alguna razón a través de un sistema de, de, de virtual consiguió mi número, se le ocurría llamarme, me llamaba. Yo tengo por lo menos al día cerca de 40 a 50 llamadas diarias. ¿Saben ustedes? Perdónenme que se lo diga. Si usted me llama, yo no le voy a contestar. Si veo su llamada perdida y sé quién es, o me dejó un mensaje en el WhatsApp y me dice, llámeme, yo le voy a llamar. ¿Y sabe por qué? Porque no acepto interrupciones. No más llamadas telefónicas imprevistas. Un amigo se enojó el otro día conmigo porque me dijo, te llamo y no me contestas. Es que yo no contesto llamadas. No contesto llamadas en el momento en que lo hacen por una razón. Porque siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy tratando de ser proactivo, resolver alguna cosa, leer algo, aprender, o quién sabe, también utilizar un poco en mi mente a la recreación, a veces a la contemplación. A veces me siento aquí en la oficina y veo algunos casos para poder yo tenerlo como parte de mi bagaje de conversación en mis conferencias. No necesito contestar todas las llamadas de todos los que por su voluntad quieren ya hacerme una llamada. Y tú me dirás, y si es algo urgente... ¿Soy yo la única persona que puede resolver ese caso urgente? No necesariamente. Entonces es necesario que aprendamos a organizar de tal modo nuestro tiempo y especialmente a trabajar en el tema de interrupciones. Nadie debe interrumpir tu tiempo, porque el tiempo que tú le dediques a una interrupción corta un proyecto que estás realizando y te ocupas de repente en algo que necesariamente no tenías que dedicarle tiempo. El cuarto cuadrante es el cuadrante de lo no urgente y lo no importante. Aquí podríamos decir que ya nuestra voluntad juega un papel más detractor contra nosotros mismos. Es el tiempo que gastamos en distracciones, no sé cuántos TikToks te ves al día. Yo no sé cuántos artículos de Facebook lees que sean importantes. Yo no sé realmente si tus distracciones en tiempo de, eh, están basados en, en desperdiciar el tiempo, en hacer actividades pasajeras que ni siquiera tienen sentido en tu vida. Vicios como alcohol, tabaco, drogas, eh, o cosas que realmente desarrollan irresponsabilidad total en tu vida. Si tú no valoras tus cuadrantes, nunca sabrás en cuál de ellos debes estar. Yo te voy a pedir en este instante, voy a tomar un minuto de silencio, y quiero que tú mires la pantalla y te identifiques, por lo menos mentalmente, en cuál de los cuadrantes tú estabas dedicándole más tiempo. Y vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo al tiempo que tú le dedicabas a ese cuadrante, le vas a poner primero el 4, segundo el 1, tercero el 2. Dale un orden y mándale un WhatsApp, así como hemos hecho ahora en priorización, vamos a mandar ahora un WhatsApp donde tú te encontrabas. No te preocupes que si quieres puedes mandarme un WhatsApp personal, no lo pongas en el grupo para que nadie te critique. Porque de repente te pasabas el tiempo. O de repente si quieres hacer ayuda para alguien, puedes hacerlo también. Ponlo ahí, yo estaba en el cuadrante número 4, y en el 3 y en el 1, y el 2 ni me importaba. Pues entonces ponlo. Ahora vamos a enseñarte cómo entrar en el cuadrante adecuado. ¿Ok? Comenzamos. Un minuto. Mientras tú piensas y escribes, yo te dejo pensar. Muy bien, se ha completado el minuto, 60 segundos, hemos pensado. Y les comento algo que realmente me parece muy interesante lo que ustedes están diciendo. Y qué bueno, por lo menos cinco personas, seis personas han escrito diciendo dónde estaban, en qué cuadrante se encontraban. ¿Cuál es el objetivo de este hábito? Que tú descubras el cuadrante donde tú tienes que poner primero lo primero. COVID te sugiere que tengamos como propósito ser gestores del cuadrante número 2. Es decir, gestionar y agendar las cuestiones importantes, escucha bien lo que te estoy diciendo, y poco urgentes. Para garantizar efectivamente se realizan las cosas y no constantemente pospones por cuestiones menores, pero más urgentes. El otro día, yo quiero abrirme un poquito con ustedes. Hay una situación familiar que tenemos que resolver. Y tomamos la, la iniciativa de hacerlo. No pudimos hacerlo antes porque la verdad había un impedimento. Pero en cuanto se dio, debimos tomar cartas en el asunto. Y lo hicimos. Aunque es un poco tarde, estamos trabajando lo importante y en este momento lo urgente estamos en el tiempo de crisis, estamos en un momento de estrés. Pero la pregunta es, ¿quién tiene que resolver eso? Eso es una cosa importante para ti. Tienes que pensar quién tiene que resolver eso. Y veo que muchos de ustedes, tanto como yo, hemos ocupado muchísimo tiempo en el cuadrante número cuatro, desperdiciando el tiempo, Dejando algunas ideas importantes que podrían ser parte de nuestro proyecto de vida. Y eso es lo que hace Stephen Covey con el propósito de este libro. Empujarnos a desarrollar más de cerca el cuadrante número dos. Para que lo importante y lo no urgente sea lo que gobierne nuestra vida. Y no aquello que aparece de un momento a otro. Si aparece algo de un momento a otro y es urgente y es importante, lo vamos a atender. La número uno. Pero cuidado con la número 3 y el número 4. Allí nosotros podemos estar perdiendo muchísimo, muchísimo, eh, yo diría muchísimo potencial. Podríamos estar perdiendo incluso nuestra propia vida si nosotros no nos concentramos en el cuadrante número 2. Felicitaciones a aquellos que se dan cuenta y que se proponen avanzar en el cuadrante número 2 la próxima clase vamos a conversar un poco más. El proceso de logro personal de la cual eh, Stephen Covey nos quiere llevar con estos tres primeros hábitos es de la dependencia a la independencia. Nos menciona que debemos ser proactivos porque tenemos que resolver y buscar soluciones en nuestra vida. Tener iniciativa. Nos dice que tenemos que tener un objetivo en nuestra mente para lograr metas para poder tener una vida con objetivos. Nos dice que tenemos que priorizar para gestionar nuestro tiempo sabiamente. La pregunta es, ¿solo necesitamos ser independientes? Él dice no, necesitas comenzar tu vida hacia el siguiente paso. Cuarto hábito, piense en ganar, ganar. Este hábito de efectividad ejemplifica el beneficio mutuo y ayuda poderosamente a encontrar el equilibrio en las relaciones humanas con un sentido de bien común y equidad. Muchos de ustedes son mis amigos. Algunos no, me, no son mis amigos, pero participan de mis charlas. Yo quiero ser vuestro amigo. Y aunque tal vez no los conocemos personalmente, yo estoy compartiendo este concepto de ganar-ganar porque quiero crear el hábito número cuatro en mi vida. ¿Qué ganas, Boris, cuando das una charla? ¿Cuánto te pagan, Boris, por dar una charla? No hay ninguno. Ningún, ninguna cosa material. Tiene que ver con la satisfacción de saber que lo que tú tienes como conocimiento lo compartes con otro. Y que esa persona pueda hacer ese... Ese efecto multiplicador de compartirlo con otros también. Ese es el beneficio que yo busco. El que un día, tal vez, si todavía los oídos nos funcionan y los ojos todavía nos permiten ver, alguien venga y nos diga, gracias a esa charla, yo cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de vivir, cambié mi forma de ver las cosas. Ese es el beneficio mutuo que yo busco esta noche, al querer hacer que este hábito de ganar, ganar, que de paso es el hábito que me ha movido durante estos últimos 25 años, cuando tomé esta clase con el doctor Quispe eh, eh, el doctor Quispe dio la clase en la maestría, cómo desarrollar la personalidad y trabajó estos temas me ayudó muchísimo a cambiar mi forma de ver las cosas me ayudó muchísimo a ver a mis, a mis enemigos no como una competencia sino como una oportunidad para conquistarlos he visto a mis amigos con ciertas desventajas como un, un, un punto importante donde yo podría apuntalar algunos temas para poder ayudarlos a crecer y yo también crecer. Ese es el objetivo, el beneficio es mutuo. No solamente que ellos ganen, sino también tú puedas ganar. Este es el hábito que posibilita el logro de satisfacciones compartidas entre todas aquellas personas que participan en un proceso de negociación. Es importantísimo para poder crecer juntos. Tú te imaginas que tienes una persona en tu entorno eh, de amistades y relaciones con quien no estás pensando en ganar-ganar. Y esa persona comienza a convertirse en una piedra de tropiezo en tu camino para lograr tus objetivos. Si tú no compartes este espíritu, posiblemente él sea una de las razones por las cuales no vas a avanzar mu mucho más, porque tú no estás pensando también de la manera como el hábito te promueve para que lo hagas. El hábito piensa en ganar-ganar, comprende un estudio de paradigmas de interacción humana. El primero de ellos, ganar, ganar, es un paradigma altruista, positivo, de crecimiento mutuo, con el soporte de las experiencias de los demás. El paradigma gano, pierdes, es un paradigma egoísta, que lo único que busca es una satisfacción personal, sin sentido en la vida y en el desarrollo personal y en el desarrollo social con las personas. El tercer paradigma pierdo ganas se practica mucho en, los, en las relaciones familiares donde uno de los esposos dice ya no importa yo voy a perder con tal de mantener la, el matrimonio con tal de mantener la relación. Este es el paradigma de la víctima que tampoco debemos procurar eso porque alguien sale dañado. El, el paradigma pierdo pierdes es un paradigma muy triste y que no solamente daña al que lo hace, sino al que lo recibe, porque es un paradigma vengativo. Ah, para que no te vaya bien, yo te voy a hacer lo mismo que me hiciste tú. Dice la sagrada escritura que tienes que enseñar al bien, perdón, al mal con el bien. Es importante devolver bien por mal, dice la escritura. El acto de ser vengativo no trae consigo un bienestar a a, los, a ambos. Busca realmente la destrucción del otro a causa de mi propia destrucción el quinto paradigma es gano, es un paradigma indiferente, a mí no me importa lo que les pase a los demás, a mí lo que me importa es que yo esté bien eso no es un paradigma adecuado el hábito piensa en ganar ganar, no procura que tú ganes solamente o solo logres los objetivos hay algunos que creen que son la punta del cañón donde hay que disparar, a mí no me interesa, hacia dónde quedan los demás, yo avanzo. Yo, si los demás me vienen conmigo, yo voy. No es así. En la vida, para poder desarrollar una victoria pública, unas relaciones entre los demás y ser exitoso, tienes que aprender a romper ese espíritu. Ya no egoísta, sino indiferente respecto a la comunidad donde tú te desarrollas. Hay otro que tal vez... Sería, es muy interesante que es muy parecido a ganar, ganar, pero tiene que ver con el tema resolutivo de que no quieres hacer muchas cosas solo, sino que impactas en los demás, el, el ver las cosas como beneficio para ambos. Ganar, ganar o no hay trato. Vamos a ganar. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Quieres ser mi, mi, mi partner? ¿Quieres ser mi compañero de camino? ¿Quieres acompañarme para lograr algún objetivo? Hagamos un trato. Que no sea solamente el deseo mío ganar, ganar, que sea de ambos. Para poder comenzar este proyecto, hagámoslo juntos. En el liderazgo de Moisés, Moisés en algún momento después de pasar el río el, el, el mar rojo, en la escritura dice que él habla con Dios. Y él le dice a Dios, Dios mío, si tú no vas con este pueblo, con nosotros, conmigo, en este camino a donde vamos, no queremos ir. Es un espíritu de concordancia. Es un planteamiento diferente. Es un trato común de bienestar. Yo puedo decirle en esta noche a Josefa, Josefa, vamos a comenzar este negocio. Ay, doctor, pero usted no va a ganar. No, no, no. Vamos a ganar juntos. Ah, no, pero a mí me da mal más. No, no, no. No hay trato. O es ganar, ganar para ambos. Y caminamos. Ese es el acuerdo. Buscar una concordancia no solamente desde mi deseo, sino también del deseo del otro para conseguir concordancia y bienestar común, que es lo que busca este hábito. El hábito cuarto, piense en ganar-ganar, trata al otro como a usted mismo le gustaría ser tratado. De esa manera, usted estaría sembrando la semilla de ganar-ganar. Si él ha hecho un buen trabajo, si lo hizo mejor que tú, Reconócele, ¿por qué no? Aprende a sembrar la semilla de ganar, ganar. Acepte el hecho de que tanto usted como los demás pueden y deben resultar beneficiados en una negociación, en un trabajo conjunto. Negocia actuando con integridad, madurez y mentalidad de abundancia. Ay, pero estoy compartiendo mis ganancias con los demás. No importa. Esa persona va a sentirse satisfecho contigo, con tu trabajo. En los sistemas, por ejemplo, de negocios de multinivel, mucha gente no quiere ingresar debajo del otro para no compartir parte de sus ganancias con los demás. Le voy a comentar algo. Yo he invitado a mis negocios de, de redes de mercadeo a por lo menos cerca de 100 personas que han estado conmigo y que yo he estado debajo de ellos. ¿Y saben qué? No me aceptan. Ellos no quieren trabajar para mí, según ellos. Yo no quiero trabajar para ti, pero no saben que si van con otros van a trabajar para él. Es que no tienen idea de que en el sistema de negociación tiene que haber integridad, madurez y mentalidad de abundancia para todos. Decida aquello que favorezca el bien común y la equidad. Estuve pensando en que todos deben beneficiarse. Me gusta la idea de Cynthia Petion en su negocio, Novate, cuando ella dice... Voy a comenzar este negocio con el fin de beneficiar a mayor cantidad de familias económicamente. Cultive una filosofía de vida, ganar, ganar en la vida familiar, laboral y social. Yo recuerdo que cuando recién me casé, no podía tomar una botella de Coca-Cola si no pensaba en mi esposa. Decía, ¿cómo es posible eso de tomar una Coca-Cola? Y ella no estaba tomando. Tom, compraba la Coca-Cola y venía a la casa con la Coca-Cola para entregarle también y decirle, mira, yo me he tomado una y no quería que tú también dejaras de tomar. Me comí un helado. Ah, yo también quiero que coma un helado. Ese espíritu de una filosofía de ganar-ganar en la vida familiar funda las bases de una vida de éxito en el campo social. Estimule la inteligencia del equipo de trabajo aportando una filosofía y conducta sustentada en ganar-ganar. Si usted está dentro de un equipo, no deje a los demás sin ganar los privilegios que usted también ha logrado. Ganar. Hay dos cosas importantes que hay que analizar antes de salir de esta charla. Competir. La competencia puede ser muy saludable cuando nos impulsa a mejorar, a dar más de nosotros mismos. Sin ello no podríamos saber hasta dónde podemos llegar. Pero hay otro lado de la competencia que no es tan saludable. La diferencia es la siguiente. La competencia es saludable cuando competimos contra nosotros mismos o cuando nos desafía a dar lo mejor de nosotros. Me encanta esta primera parte. Me siento comprometido cuando alguien me dice, doctor, buena charla, linda conferencia, tocó puntos muy importantes, la próxima tiene que ser mejor, por supuesto que tiene que ser mejor, porque te compromete a ti mismo a mejorarte. Pero la segunda parte es triste. La competencia se hace oscura cuando relacionamos nuestra autoestima con el ganar solamente, o cuando la utilizamos para ponernos por encima del otro. ¿Se dan cuenta? Eso es sumamente importante analizar en cu cuando estamos en la en competencia Y tenemos que tener mucho cuidado de no poner a los demás debajo de nosotros. El otro tema un poco peligroso es comparar. Compararnos con los demás solo puede traernos estrés y desilusiones. No, fulano está mejor que yo, porque yo estoy mejor que él a mí no, no me viene nada lo que hace él porque yo finalmente estoy ganando yo tengo mejor posición he logrado mejor no, no tiene sentido tenemos que comprender que todos estamos en distintos programas de desarrollo social mental y físicamente yo siempre pongo como ejemplo el ejemplo de las flores cuando una planta produce flores generalmente los produce todas las flores en una misma estación y produce frutos la pregunta es, ¿por qué si todos los frutos nacieron de esa primera parte de la estación cuando hubo flores, ¿por qué no todos maduran al mismo tiempo? ¿Se ha preguntado usted? Ah, porque cada uno de ellos está en distinto programa de desarrollo social, mental y físicamente, utilizando esta paráfrasis de la planta, el fruto, con nosotros. Cada uno tiene su proceso, cada uno piensa de manera diferente tú eres único. No te compares como los, con los demás. Cada uno tiene su propio programa de desarrollo. El compararnos con los demás nos hará sentir como una montaña rusa. Subimos y bajamos sintiéndonos inferiores en un momento y superiores en otros, confiados en un momento e intimidados al siguiente momento. Hay que tener cuidado con el compararnos. La única buena comparación es compararnos con nuestro propio potencial, lo que somos. Y lo que deseamos llegar a ser. Yo tengo un amigo aquí presente que sabe muy bien el potencial que tiene. Y muchas veces le he dicho, y le he impulsado. Y a varios de ustedes cuando me han preguntado, yo les he dicho, esto es lo que tú puedes lograr. Ponle ganas, arriesga, haz esto, haz aquello. Y me da muchísimo gusto muchas veces impulsar a alguien y sacarlo de su estado de confort. Y yo quiero eso a través de esta charla. Porque Stephen Covey lo logró conmigo, también quiero que esta charla logre con ustedes. Finalmente, pequeños pasos que nos ayudan a crecer. Ubica un aspecto de tu vida en donde más luches con las comparaciones. ¿Con quién te andas comparando? Tal vez se trate de ropas, rasgos físicos, amigos o talentos. Anota estos cinco puntos porque yo quiero que lo escribas después en el grupo. Si todavía no estás inscrito en el grupo, yo te voy a inscribir. Tú me dices, inscríbeme en el grupo, yo te voy a poner en el grupo siete hábitos. Tienes que escribir un aspecto de tu vida en el cual tú estás luchando en comparaciones. Me llama una señorita de una ciudad, después de dar una charla, y me dice, doctor Boris, estoy preocupada. Eran las 11 de la noche. Le digo, ¿en qué te puedo servir? Me dice, doctor, ¿usted cree que soy bonita? Bueno, le digo, ¿por qué me lo preguntas? <ríe> quiere que te, que te mande, pe... pero, ¿por oh, pues, ¿qué quiere que te diga? Y me dice, no, solamente quiero que me diga si usted, si usted ve que yo soy bonita. Y le digo, claro que eres bonita. ¿Y por qué me preguntas? Le dije yo. Y ella me dice, lo que pasa es que tengo una amiga en mi aula, en mi escuela, donde yo estudio en la universidad, que cree que es más bonita que yo. Y viene bien vestida. Yo la veo que es más bonita que yo. Y ella lo dice. Y me siento mal, doctor. Muy bien. Cuidado con las comparaciones. Número dos. Si practicas deportes, Demuestra el espíritu deportivo. Elogia a alguien del equipo contrincante al terminar el partido. Es bueno que reconozcas el talento de los demás. Número tres, ¿hay alguna persona que tú, que tú reconoces del talento de los demás? A ver, lo escribes ahora. En el punto número uno, me dices con qué estás luchando. En el número dos, ¿quién de los que tú conoces y por qué lo consideras una persona valiosa? Número tres, si alguien te debe dinero, no temas mencionarlo en forma amistosa. Cuando hablas con él, ¿lo has hecho? ¿Has hablado con esa persona de manera amistosa? Y tú vas a decir, sí, lo hice. O no, no lo hice. Hay que cambiar. Número cuatro. Sin importar si ganas o pierdes, juega con barajas, juegos de mesas o de computadora con los demás, solo para divertirte. A veces es bueno comenzar a trabajar ese, ese tema de, de, de, de compartir un momento de, de diversión y darnos cuenta que cuando el otro gana, yo he jugado Monopoly muchas veces, y la mayoría de veces con mis hijos he perdido, he perdido. Soy mal negociante de raíces, de bien raíces. Así que ellos me han ganado siempre. Y qué bueno, puedo ver que ellos tienen siempre, en la experiencia que he tenido yo con ellos, siempre han tenido eh, el espíritu ganador. Y es, he tenido siempre el deseo de que ellos también tengan el espíritu ganador. Y por supuesto que tengan un espacio conmigo de ganar. Y finalmente, piensen en una persona a la que consideres un modelo de ganar-ganar. ¿Qué hay en esa persona que más admiras? Por lo menos la pregunta número uno, la número dos y la número cinco quiero que tú respondas. ¿Te parece? Lo vas a escribir en el chat terminando la charla. Vamos a dar unos minutos para poder contestar algunos o comentarios que a ustedes les ha ayudado esta charla en esta noche. Por favor, si alguien tiene algún comentario, hágalo rápidamente. Porque yo tengo una actividad que realizar, tengo que viajar de aquí una hora y media al aeropuerto a recoger a una persona que me va a esperar, está llegando en el aeropuerto del exterior y me ha pedido que lo vaya a recoger. De todos modos, quiero escuchar. En 30 segundos, dime cómo te ayudó esta charla esta noche. Dos personas que puedan hacerlo, por favor, y luego los demás me escriben al chat y me cuentan sus experiencias de esta noche. Adelante. Prende tu micrófono, te voy a dar la oportunidad de que lo prendas, y ahora sí, dinos cómo te ayudó esta charla para poder mejorar la forma como vas a pensar en tu vida y cómo arreglar ciertos hábitos que te ayuden a pensar primero en priorizar y segundo en pensar, ganar, ganar. Adelante. Adelante, Luis. Hola, bueno, mi apreciado Boris. Saludos nuevamente acá desde Colombia, desde Uruguay. ¿Qué tal? Y bueno, un abrazo para todos. Eh, bueno, Boris, ahorita reflexionando sobre toda esa valiosa información que nos estabas compartiendo y obviamente agradeciéndote mucho, me recordó algo que me sucedió hace unos 20 años, tal vez, cuando estaba empezando mi vida laboral. Eh, empecé alguna vez en, en, en estos entrenamientos de ventas, eh, que bueno, son ventas a la calle, prácticamente. Entonces, en ese entrenamiento, ya a la hora de salir a vender, el, el entrenador se paró de frente a mí y me dijo, mira Luis, cuando pues tú salgas a la calle y te pares enfrente de alguien que le vayas a vender, piensa en dos cosas, o piensa una cosa, o come él o comes tú. Si no le vendes, lo más probable es que él coma, si tú le vendes, pues vas a comer tú. Y me impactó esto, porque yo pensé, dije, pero bueno, ¿y por qué no comer los dos? o sea ¿Por qué tiene que comer? Si, si él come, yo no, o viceversa. O sea, como que allí se creó un choque eh, contra mi filosofía, contra mis principios. Uh -huh. Y definitivamente no lo apliqué. Y soy una persona que a partir de ahí, pues como que afianzó mucho más mi forma de pensar. Soy alguien que a la hora de ofrecerle a alguien, yo soy networker, bueno, estoy un poco retirado de este tema. Pero siempre lo he hecho de que cuando voy a ofrecer a alguien, parto de que primero esa persona se beneficie. Si veo que no va a haber beneficio en ella, definitivamente no lo hago. No le comparto ningún tipo de información. No comparto algo con el ánimo de beneficiarme. Yo primero tiene que estar la otra persona. Y al aplicar esa filosofía, he visto cómo se ha bendecido mi vida. Pues en este momento no soy un millonario, pero financieramente vivo lo más tranquilo. Y lo que me da tiempo para agradecer con Dios A partir de eso Entonces cuando tú decías ganar, ganar ahorita Yo recordaba eso Dije, definitivamente Es por ese lado No necesariamente tiene que ganar el uno y perder el otro Entonces Maravilloso. Creo que Estamos bien y esto afianzó Mucho más mi filosofía de vida eh, Muchísimas gracias Yo le acabo de decir a mi esposa Esta tarde, le decía Que Dios le da más a Aquel que sabe compartir porque sabe que lo que le da en bendición siempre le ayudará a él y a las personas que están en su alrededor. A veces nosotros queremos recibir algo de Dios y Dios nos lo da. Y si somos egoístas, muchas personas no van a ser, no van a ser bendecidas. Otra cosa que yo siempre le repito a ella es Dios le da dinero a aquel que es confiable. Dios confía en darle dinero a alguien que vas a, va a usar adecuadamente ese dinero. Y eso es una cosa valiosísima. Y te felicito, Luis, por tu experiencia. Y viva Colombia. Saludos para ti y hasta allá. Una persona más. Una persona más. Prenda su micrófono y díganos, ¿cómo le ayudó esta charla esta noche? Dos palabras cortitas y felicidades por, ese, por ese, ese, esa experiencia que ha tenido el día de hoy. Muy bien. Yo sé que algunos han llegado tarde. No se preocupe, usted va a tener esta presentación en Boris Darmon Canal en YouTube. Por favor, si a usted le gustó, póngale ahí que le gustó. Y si no, también, pero compártalo con los demás. ¿Quién sabe esta charla puede ayudar a alguna persona necesitada a aprender, a crecer? Primero, dando lo primero a las cosas que corresponden. Segundo, pensando en ganar-ganar. Saben ustedes, al término de esta charla, quiero decirles lo siguiente. Valoro muchísimo el tiempo que ustedes dedican para poder informarse y aprender en esta escuela de líderes. Esperamos llenar las expectativas. Esperamos dentro de poco escuchar las experiencias de ustedes, el crecimiento que van teniendo en sus vidas, porque siempre, si estás a este nivel y algo te dicen allí, ¿quién sabe? Una experiencia, una palabra, puede adicionar a la experiencia que ya tienes algo sumamente importante, como sucede conmigo, cuando hablo con un niño, cuando hablo con una señora, cuando hablo con un compañero, cuando hablo con cualquier persona. Ayer tuve una reunión muy bonita y aprendí cosas muy interesantes de personas, dos de ellas yo no conocía, cómo hacen su negocio, cómo trabajan, qué interesante la manera coordinada, cómo hacen las cosas. Yo me quedé con la experiencia dentro de mí, no lo comenté, yo ya lo tengo, lo comencé a pensar, le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo parecido. Y es importante analizar esas cosas para crecer. Siempre hay una oportunidad para aprender. Y espero que esta haya sido la oportunidad que tú necesitabas para comenzar a impulsarte hacia un proyecto mejor. No dejes de hacer lo que debes hacer. Porque si tú lo dices y no lo haces, no estás en el cuadrante número dos. Si tú dices que haces algo y lo pones como objetivo en tu mente y eres una persona que tiene la capacidad de priorizar, hazlo, pero ya. Porque el tiempo se pasa, la vida se pasa, y si no lo haces ahora, no lo harás nunca más. Frases célebres de un gran filósofo con quien tomé una clase en la Universidad de Santiago en Chile cuando él dijo... ¿Qué escuchas, Boris? Yo le dije chasquido de los dedos. Y él me dijo, escuchaste, porque ya no está. Cada vez que tú haces esto y escuchas un sonido, el sonido que escuchas está pasando. Y si no lo captaste, nunca más lo volverás a escuchar. Porque el próximo sonido será un sonido nuevo en un tiempo nuevo. Valora tu tiempo. Hugo Zimmerman, un profesor, que yo considero como Gamaliel, porque tuve el privilegio de tener una comida con él de tres horas y escuchar sus sabias enseñanzas. Respecto del tiempo, respecto a la priorización, respecto a ganar ganar, puedo decir que hay un antes y después en mi vida gracias a esa conversación con un gran hombre, hombre de experiencia, 70 años. Tengo su libro conmigo, que realmente leerlo dos o tres páginas me lleva muchas veces uno o dos días para comprender, porque es una filosofía profunda que desarrolla al hombre dentro de la capacidad misma de saber valorar el tiempo que vive. Ojalá que esta noche tú también hayas comenzado a comprender y pronto, un día no muy lejano, te sientas satisfecho de haber logrado lo que vas a lograr. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches para todos ustedes. Un abrazo de este servidor cariñosamente para todos aquí en Perú, en México, en Colombia y en todos los países que nos visitaron este día. Nos vemos el próximo de miércoles con los próximos dos hábitos de la gente altamente efectiva. Dios los bendiga. Buenas noches.